Sobre el todo a, de mañana. Hay muchos animales y los quiero bueno. ¿Cuál es la situación en no? el sector de lácteo? ¿No? Sobre todo el productor de queso. Sí, eh, primero eh, a Francis, por contacto con Pamela y que a través de él, espero que haya sido interlocutor <risa> para el, por,